Hola, soy Claudio. En este video vamos a ver cómo duplicar objetos. ¿sí? Eh, en un video anterior habíamos hecho acá el contorno de la carita de, de Mickey Mouse, del, re, del ratón Mickey, sí. Eh, y yo quiero que quede, yo lo quiero hacer más chiquito para después ir este, repitiéndolo. ¿sí? Entonces, ¿qué hago? manteniendo la tecla control apretada lo achico en forma proporcional porque si no me va a quedar deformado y lo pongo por acá ¿Ah? bien eh, recuerden que para, para hacer zoom bueno teníamos este botoncito que es ajustar a la selección la selección a la ventana ¿Ah? entonces aparece ese eh, el dibujo a la ventana, que es lo mismo, la hoja, ¿sí? Y también otra opción es, acá abajo, en, en lo que serían las barritas de tareas de, que nos dan información adicional sobre lo que tenemos, fíjense que acá nos dice que es un grupo de tres objetos en una capa, o sea, nos está diciendo que en realidad este objeto está conformado por tres, que son los circulitos que forman el dibujo, Acá abajo, este porcentaje, es también un porcentaje de zoom. Si le voy dando más, se me fue, pero se va agrandando. ¿Está? O sea que podemos también desde acá acercarnos. Como ven, la mayoría de las operaciones, de las, cosas que, de las tareas que podemos hacer con Inkscape y en otros programas, se pueden hacer de distintas formas y se obtienen los mismos resultados. Acá yo tengo al dichoso Mickey Mouse, ¿sí? El ratón Mickey. Bien. Yo podría hacer eh, copiar y pegar, ¿sí? Le doy copiar o control C. Le doy pegar. ¿sí? Y me lo pone para que yo lo copie. ¿tá? Pero... Una forma más sencilla es simplemente darle duplicar. Duplicar es control D o este botoncito que está acá, que dice duplicar los objetos seleccionados. Entonces sería un clic menos, digamos. Le doy un clic. Van a ver que parpadea el recuadro, pero después sigue igual, como si no hubiera hecho nada. Pero no. Porque lo, lo duplicó y lo puso encima del otro. ¿ta? Además, vamos a darle a deshacer. Le doy duplicar y si mantengo apretada la tecla control, fíjense que yo lo quiero mover para abajo y no, me, no puedo. Solamente lo va a hacer para el primer movimiento que yo elijo, si es para la derecha en este caso o para abajo. Vamos de vuelta, le doy a deshacer, a duplicar, y si mantengo apretada la tecla control, solamente lo va a poder mover para abajo y no para arriba. ¿Para qué es este capricho mío? Es para que eh, nosotros podamos alinear los objetos, para que sepamos que están todos en la misma, en la misma línea. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a duplicar este y tengo tres. Si yo quiero que esté toda la hoja, bueno, entonces lo que voy a hacer es selecciono los dos, le doy duplicar, y tengo 4. Selecciono los 4. le doy duplicar, y tengo 8. ¿Sí? ¿Sí? Voy a seleccionar cuatro acá. Le doy duplicar. Y tengo otros más. Y a ver si me entra en la hoja. Creo que sí. Voy a meter, le doy duplicar. Y le doy otro más. Me quedo medio. Vamos a moverlo un poco. Selecciono todos. ¿Sí? Y lo voy a mover un cachito para allá. Para que quede más este, alineadito. ¿sí? Ahora, como yo no le di a agrupar, yo podría darle a agrupar y esto ya es un, un solo grupo este, que puedo agrandar, estirar, cambiar de color, lo que sea. Pero yo todavía no le di a agrupar. Entonces cada uno de estos es independiente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Voy a decirle que... Eh, este que sea rojo. Este que sea verde. Este que sea azul. ¿Sí? Eh, y este... ¿Qué sé yo? Le voy a dar un, un verde clarito. Vamos a suponer que estamos haciendo una tarjeta para, para un cumpleaños de chicos. ¿Sí? Uno amarillo. Y uno lila, ¿sí? o fucsia, como le dice Bien, perfecto. Y puedo hacer combinaciones, ¿sí? ¿Qué sé yo? Le puedo decir eh, que este sea amarillo. Vamos a hacerlo eh, así más, más desordenado, más en, distinto. Para que, para que sea más variado los colores. Vieron que los, los cumpleaños de los chicos siempre son... Eh, con muchos colores, ¿no? Entonces, ponemos así, y este lo voy a hacer rojo. ¿Para qué? Para que después este patrón se repita en las siguientes duplicaciones. Le doy duplicar, aprieto control, ¿sí? me voy para abajo, y ahora acá, de vuelta, me voy a Alejar de la hoja. ¿Y qué voy a hacer? Selecciono todos. Le doy duplicar. Aprieto control. Y ya tengo más cubierto. Le voy a decir acá en la lupita que, eh, que ajuste a la página. Esto. Entonces tengo que entrarán tres. A ojo estoy midiendo. Le doy duplicar. Aprieto Control. Y ya tengo una hoja hecha con todos los loguitos de distintos colores de, de Mickey. Las combinaciones de colores puedo ser más creativo, pero quería hacer rápido el, el video. Ahora, ustedes me dirán, bueno, profe, pero si le, a esto le voy a poner algo encima, un texto o algo, me va a confundir mucho, no se va a notar bien. Bueno, recuerden que puedo seleccionar todo. ¿sí? Ahora sí, lo voy a agrupar. Cosa que no, si yo agarro un Mickey, se mueven todos. ¿Sí? Y no es que están agrupados. No es que están, los seleccione todos juntos, sino que están agrupados. Y me voy a ir acá al, a la pestaña, a la ventanita de relleno y borde. Una de las cosas, vamos a ver que hay varias ventanitas. Van a ver que hay dos. Esta es para cerrar la ventanita. Pero esta, esta es para que se minimice la ventana. Entonces queda acá y siempre va a estar disponible para, o sea, yo, ¿para qué voy a achicarlo? Y para tener más espacio para trabajar. Cuando quiero trabajar, la agrando y ahí trabajo. Entonces le voy a dar una opacidad a esto. Vamos a darle menos, menos, menos, menos, menos, menos. Fíjense. Yo le voy a dar, anda, media lenta la máquina. Sí, le voy a dar un color más suavecito. Bueno, hasta ahí, pero se puede dar más suavecito. Eh, hasta ahí porque mi máquina se está por colgar. Eh, le voy a dar más suavecito, cosa que después puedo escribir o dibujar, qué sé yo, un globo de colores. Ahí va, ven que va medio lento, pero quiere, eh, y no va a molestar a lo que está, el fondo no va a molestar a lo que está arriba. ¿Ah? Bueno, esto sería este, duplicar. Eh, seguimos con otros videos.